arrancamos con qué es Kiola. Bueno, Kiola es la primera red social monetizada del mundo. Okay, es una red social como la que actualmente tal vez ya tú conoces, llámese Facebook, llámese Instagram, este TikTok, pero a la cual nosotros le hemos integrado un sistema de comercio electrónico, un sistema de cuponería, un sistema de marketing de referencia y además un sistema de fidelización gracias al cual por absolutamente todo lo que hagas en Kiola vas a ganar, ¿sí? Así como escuchaste. Así de potentes. Estamos hablando de más de siete aplicaciones en una sola. Y lo mejor es totalmente gratis, ¿sí? Así como acabas de escuchar. Repito, es totalmente gratis. Kiola es gratis, ¿ok? Kiola el día de hoy está en su etapa de pre-lanzamiento y a través del marketing de recomendación busca su expansión masiva a través de la cual te vamos a invitar a ser protagonista de ella, ¿ok? Antes de iniciar ello, vamos a un poquito hablar de las formas gratuitas que tiene forma, que tiene Keola de ganar, ¿ok? Keola de hecho tiene 12 formas de ganar, ¿ok? No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, 12 formas de ganar totalmente gratuitas, las cuales vienen de la siguiente manera. Primero tenemos la zona de descuentos y promociones, es un espacio en donde Todas las personas que queramos, simplemente por descargar la aplicación, vamos a poder acceder a diferentes descuentos en diferentes establecimientos comerciales, llámese restaurantes, cines, teatro bares, etcétera, ¿ok? Descuentos que pueden ir desde un 20, 30, 40, 50% a más, ¿ok? Esa es la primera forma. ¿Cómo más? Simplemente descargando la aplicación y accediendo a los descuentos. Segunda forma de ganar, comercio electrónico. Si tú tienes un comercio, un negocio, bienvenido. ¿Por qué? Porque puedes poner tu tienda en línea totalmente gratis, ¿Ok? y poder comercializar tus productos o servicios, y esto de manera totalmente gratuita, ¿ok? ¿Cómo ganamos acá, Omar? Poniéndonos a tienda en línea y, por supuesto, ofertando nuestros productos y servicios. ¿Qué tipo de comercio, Omar? Cualquier tipo de comercio, desde una despensa, una bodega, una farmacia, una panadería, este, un bar, un restaurante, hasta negocios que brindan servicios, como un spa, un gimnasio, entre otros, ¿ok? ¿Qué más tenemos, Omar? Agentes comerciales. ¿Qué son los agentes comerciales, Omar? Son las personas que se asocian a la compañía para brindar servicios, como por ejemplo tenemos el servicio de delivery. Sí, los productos de nuestros negocios, asociados de los comercios, de las tiendas, van a poder ser entregados en la comunidad de las casas de nuestros usuarios, gracias a nuestro sistema de delivery. ¿Ok? Además, también tenemos un sistema de agentes de promoción. ¿Qué son los agentes de promoción, Omar? Bueno, los agentes de promoción, básicamente, son las personas que van a poder este, de alguna manera ayudar a nuestros comercios asociados a que, a que estos puedan ser, digamos, más fácilmente promovidos. eso es similar a lo que tiene Amazon Affiliate, similar a lo que tiene este, esta, esta empresa de, de, de, de, de promoción este Hotmart, la cual te permite a ti básicamente sin tener un producto, sin tener un servicio, poder promocionar uno de alguien y generar un ingreso por ello. ¿Ok? ¿Cómo Omar simplemente a través de la aplicación totalmente gratis, ¿ok? Para las personas que les gustaría eso, aquí tienen una oportunidad también. ¿Qué más tenemos? Redes sociales. Sí, en esta red social tú vas a tener la oportunidad de poder, ¿qué cosa? Sí, vas a poder monetizar tu contenido. Sí, así como hoy de repente las personas pueden monetizarlo a través de Facebook, a través de, de repente YouTube, aquí también lo vas a poder hacer, ¿ok? Pero no es que tengas que tener una audiencia de miles o millones de seguidores para poder hacerlo desde la primera persona en realidad, que vea tu contenido, tú estás generando dinero. Así de potente es. Para cerrar, tenemos una billetera electrónica, la cual básicamente nos permite, a través de la comodidad, tener acceso a todo, comprar, vender, monetizar, y por supuesto, un sistema de fidelidad, el cual nos permitirá acumular puntos y monetizarlos también por prácticamente cualquier actividad, cualquier este, acción que nosotros hagamos dentro de nuestra aplicación. Así de potentes 12 formas totalmente gratuitas de ganar y lo mejor es que esa es la primera forma nada más, estas 12 formas básicamente son la primera forma, la primera oportunidad que tiene Kiola de ganar para ti, ¿OK? Ahora, como lo anuncié hace un momento, Kiola está en este momento en la etapa de pre-pre-lanzamiento y tiene para ti una oportunidad especial, una oportunidad a través de la cual te queremos hacer protagonista, ¿Sí? Una oportunidad en la cual te vamos a invitar a que tú te hagas no solamente usuario de la compañía, ¿OK? No solamente usuario de esta red social, sino que además te vamos a invitar a que seas protagonista. ¿Cómo? A través de nuestro sistema de socios y aliados. ¿Qué significa? Te vamos a invitar a que te hagas copropietario, parte dueño de esta aplicación y de esa manera, por supuesto, tengas una oportunidad de generar un ingreso adicional. ¿Cómo amar? Comprando uno de nuestros programas. Tenemos cuatro programas, tenemos el programa Platino, Elite, Premium, Infinity, los cuales van desde 390 dólares hasta inclusive, ¿Cuánto? dos mil dólares, ¿ok? ¿Qué es lo que te va a ofrecer estos programas? Te van a ofrecer básicamente tu dinero repuesto en servicios, ¿ok? Servicios publicitarios, lo cual prácticamente garantiza el 100% de tu inversión, pero además de ello, ¿qué te va a dar? Te va a dar acciones, ¿sí? Acciones de la compañía, lo cual te va a dar, que Copropiedad de esta, obviamente, brindándote la oportunidad de ingresos extras, ¿por qué? Por dos razones, valorización, considerando que las acciones hoy valen centavos, y ahora vamos a ver a detalle, y por otro lado, que reparto utilidades. Así de potente es. Tenemos cuatro universidades, como ya lo mencionamos, tenemos la Platino, cuesta 390 dólares, la Elite, 585 dólares, la Premium, 780 dólares, y la Infinity, 1170 dólares en el programa Socio Aliado. ¿Ok, Omar, qué es el programa Socio Aliado? Es el programa en el cual tú recibes un, como ya te lo dije, tu dinero, inclusive al doble en servicios, y además una cantidad de acciones, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. ¿Ok? Pero además... Este, esto, si es que tú quieres ser aliado, ¿qué es ser aliado, Omar? ¿qué significa ser aliado? significa que cuando la aplicación esté disponible, esté lista, desplegada ya en tu país, tú simplemente la compartas gratuitamente con tus amigos para así juntos poder posicionar eso, ¿ok? Omar, yo no quiero compartirla con nadie, no te preocupes tomas el programa al precio regular, 780, 1170 1560 o inclusive 2340 de ti depende, socio, socio aliado Omar, ¿tengo que parar el contado? no, eso es lo increíble una oportunidad que yo te diría, en cualquier lugar tendrías que pagar al contado aquí, puedes fraccionarla, sí, fraccionarla. Una cuota inicial y 12 cuotas mensuales. Así de increíble y potente es esa oportunidad. Ahora, Omar, listo, ya entendí. Puedo invertir desde 390 hasta 2340, listo. Este, ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuál es la oportunidad que tengo aquí de ganar? Bueno, como te dije, dos formas de ganar. La primera, valorización. Esto básicamente se da desde el valor de la acción. De hecho, algo importante que eh, olvidé comentar es que, de hecho, ya en este momento hemos tenido nuestra primera valorización. ¿Por qué, Omar? Porque ya estamos en fase de pruebas, ¿ok? Estamos en la fase 2 del piloto. De hecho, este mes de septiembre arrancamos la fase 3 que ya es con usuarios, digamos, finales en el piloto en los distritos donde estamos haciendo justamente el piloto. Y en octubre se viene ya el lanzamiento, ¿Ok? Este, de hecho las acciones empezaron arrancaron en 0.0195 centavos de dólar hoy ya está en cuánto 0.22 centavos ya tuvimos una primera versión de casi 10% ¿ok? pero hoy tú tienes una oportunidad increíble ya que hoy te vas a llevar prácticamente una cantidad de acciones a valor de fundación sí en vez de nueve acciones, que es lo que el programa, por ejemplo, dar, en el partido te daría normalmente, va a En diez mil. En vez de trece mil, quinientos quince mil. En el premium, en vez de ocho mil, mil. Y en el programa Infinity, en vez de 27000 mil, treinta mil. Así que tú tienes que aprovechar esta oportunidad. Ok, Omar, ya entendí. ¿Cómo gano? Listo, dos formas. Volvemos. Valorización y reparto de utilidades. Primero, el día de hoy la acción, como ya te dije, ya está en cero punto cero dos. centavos regalado, ok, Pero sin embargo, bajo un escenario conservador, no, bajo un escenario extra conservador, un escenario extra conservador, esta acción podría estar valiendo el próximo año, sí, el próximo año nada más en este agosto, septiembre 2022 podría estar valiendo para perdón, diciembre de 2022 podría estar valiendo ya cinco centavos, es decir, el doble. Es decir, tú simplemente por tomar la decisión hoy duplicarías tu inversión. De hecho, más que ello, ¿Verdad? Porque tú en realidad estás recibiendo ya una promoción que le estás llevando a 0.19, o sea, más del doble de tu inversión. ¿En cuanto En un año. Omar, ¿Y qué tiene que pasar para que se cumpla esto? Muy simple. Lo único que tiene que pasar es que para diciembre de 2022, la aplicación tenga 3.5 a 5 millones de usuarios. ¿Crees que es posible, Omar? ¿Creen que, es, ¿creen que sea posible? Yo te digo que sí. ¿Por qué? 3.55 a millones. Para julio, del próximo año, la compañía tiene ya este planificado estar desplegado en toda Latinoamérica. ¿Qué significa? 550 millones de usuarios. Es el potencial. Cinco millones y medio, ¿cuánto es? El 1%, el 1% de la población de Latinoamérica que se haya descargado, que le está utilizando. ¿Crees que es viable? ¿Es posible? ¿Se podrá? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, bajo ese escenario, estaríamos duplicando prácticamente el valor de la inversión. ¿Estará bueno o no? ¿Conoces una oportunidad? real, este, sustentado en algo real, como es una aplicación, usuarios, este, y por supuesto el negocio atrás que hay de esto que te pueda brindar esa oportunidad hoy. Bueno, esta es esa oportunidad. Y eso es un escenario extra conservador. ¿Cuántos? Cinco millones de usuarios, ¿ok? Escenario extra conservador. Escenario, este, conservador, ni siquiera moderado, conservador. De hecho, un escenario conservador podríamos estar hablando de repente de 50 millones de usuarios, el 10% un escenario conservador, 50 millones de usuarios, en ese escenario conservador podríamos estar hablando de cuánto, de una valorización aproximada de 20, en realidad entre 7 a 20 veces, un escenario moderado podría estar hablando de 100 millones de usuarios, 100 millones de usuarios, obviamente ya es un escenario bastante este, mejor, ¿verdad? 100 millones de 550 se podrá, sí, es más ambicioso sí. Bueno, estamos hablando ya en ese momento de probablemente 40 veces tu inversión. Y un escenario optimista, probablemente 300 millones de usuarios. En ese momento estamos hablando ya seguramente de más de 100 veces tu inversión. Así de potentes. Omar, ¿qué pasa si no sucede si en diciembre 2022? Tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque te aseguro que si en diciembre de 2022 estamos en la lista de 5 millones, tranquilo. En el 2023 diciembre, ¿cuántos estaremos? Probablemente en, yo te digo, por lo menos en 20 a 30 millones. Y en el 2024 estaremos en los 50. Y en el 2025 estaremos en los 100. Y en el 2026 estaremos en los este, 300. Y en el 2027 estaremos en los 500. ¿Ok? ¿Cuántos años han pasado, Mar? Desde hoy hasta el 2027. Cinco años. Cinco años. ¿Ok? Y en esos cinco años, ¿sabes cuánto podría tu inversión haberse multiplicado? 160 veces. ¿Será buena oportunidad? Dividamos 160 entre 5. ¿Cuánto es 160 entre 5? Aproximadamente es, Omar. Vamos a dividir. Son aproximadamente 32 veces por año. Bueno, buenísimo. Omar, no lo logramos en 5, lo logramos en 10 años. Ok, en 10 años. 16 veces cada año prácticamente que tu inversión sea multiplicada. Es decir, tú ingresaste. Vamos a imaginar, regreso acá. En este segundo número, si Infinity, que te da 30 mil acciones, 30.000, mira, 30 mil. Este, ahora cada una de esas vale 3 dólares 60. 30 mil por 3 dólares 60, ¿cuánto es? 100 mil dólares, más de 100 mil dólares. Y tú invertís en 1170. ¿Buen negocio? Pasaron 10 años. ¿Conoces algún negocio que te pueda dar esa oportunidad? Bueno, esta es la oportunidad. ¿Ok? Y no te estoy diciendo en diciembre, te estoy diciendo en 10 años. Yo estoy seguro que lo vamos a conseguir antes. Hay aplicaciones para que te hagas una referencia que han logrado los 500 millones de usuarios en cuánto? En tres años. Yo te estoy diciendo que logramos en 10. Ok. Omar, no lo logramos. Listo. Bajemos a 300. Este, a 2.5. A 2.5. Multipliquemos. 30.000 acciones a 2.5. Son más de 80 mil dólares. ¿Estará buena la inversión? 1.170 a 80 mil. Creo que sí, ¿verdad? Este, no, no, no logramos eso, Omar, ni siquiera en 10. Llegamos a 100 millones en 10 años, nada más. 100 millones en 10 años, ¿ah? Ya, 100 millones en 10 años. Este, cada acción 0.898. Multiplica nuevamente. 0.898 por 30 mil. ¿Cuánto será? Más de 25 mil dólares. Tú invertiste 1.170. ¿Negocio o no negocio? Negocio redondo, ¿verdad? Esa es la oportunidad que tienes aquí. Ok, y esa es una de las formas de ganar. Siguiente forma de ganar: reparto utilidades. Sí, la compañía. Año tras año genera ingresos. ¿Producto de qué? De la publicidad, como cualquier empresa, como Facebook, como Instagram, como TikTok, ¿ok? Sí, cada vez que tú entras a Facebook, ¿qué ves? Publicidad. Cada vez que tú ves tu muro, este, las historias, eh, un, un video en, en Facebook Watch, ¿qué ves? Publicidad. De eso viven las empresas, en este caso de Internet. Bueno, que ole igual. Y por eso también generamos ingresos año tras año. ¿Cuánto más? Nuevamente volvemos a los escenarios. Conservador, moderado, optimista. Un conservador, por eso estamos hablando de, de repente... 140% de rentabilidad, un moderado 700%, 2000%. ¿De quién depende de ti? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eres socio aliado, obviamente, mientras más rápido la aplicación se pueda, en este caso, compartir, posicionar, más usuarios habrán y más dinero generaremos por publicidad. Porque aquí los, los usuarios no pagan, es gratis. ¿Quiénes pagan? Pagan las empresas que obviamente invierten en publicidad de su aplicación, como hoy lo hacen en Facebook, como hoy lo hacen en TikTok, como hoy lo hacen en Instagram, y como seguramente en el futuro lo harán en otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque las empresas invierten su, en este caso, presupuesto publicitario en diferentes plataformas, ¿ok? Así es como vamos a ganar. Bueno, buenísimo, ¿verdad? Esa es la oportunidad. Y lo mejor es que no te he dicho la mejor noticia. La mejor noticia es que si tú entras hoy a esta compañía, Además, tendrás una oportunidad especial, sí, una oportunidad especial que cuando tú termines de pagar este programa, es decir, de aquí un año, así que lo fraccionas, cuando tú termines de pagar, vas a tener la oportunidad que si tú reenganchas con un siguiente portafolio de la compañía, vas a inclusive poder llevarte el doble de acciones, sí, señores, el doble de acciones. Esta es una oportunidad que tú tienes solamente en pre-lanzamiento, pre después ya no vas a tener la oportunidad de duplicar, ¿ok? ¿Por qué? porque estamos en esta etapa de pre pre lanzamiento una oportunidad tangible real que tú ves con tus propios ojos y que simplemente el día de hoy puedes tomar la oportunidad ahora